la bienvenida a nuestra querida coach Ale López. Hola, Hola chicos, ¿cómo Hola, estás? ¿Todo bien? Bien? bien? un placer recibirte de nuevo. Muchas gracias. Interesante el tema que nos trae Ale hoy porque solemos por ahí poner mucha expectativa, ¿no? Ante todo proyecto, ante toda situación que nos toca encarar. Y cuando no nos sale como esperábamos, ¿qué pasa? ¿Estamos acostumbrados a fracasar? Y ¿Estamos preparados mm. para que no nos salga bien? ¡Ay, qué bronca! Pensaba en el partido de la semana pasada, mm. ¿no? Que estábamos todos con esta expectativa, con esto. Lo hablábamos con Cisse también en la radio. ¿Cómo puede ser que, a ver, tenés toda la expectativa, lo hiciste bien, le pusiste toda la energía y si no sale como querés? Que es una posibilidad, ¿no? Claro. Porque a veces que ni lo registramos como una chance de que eso no salga como queremos. Yo creo que ¿eh? nunca lo registramos mm -hmm. porque... Eh, estamos también quizás acostumbrados a que el fracaso no es parte de la vida, o sea, uh -huh. como que queremos salir del fracaso, entonces no, fracasar está mal, ver las cosas desde otra posibilidad también está mal y creo que, como vos dijiste, Clary, un proyecto, el partido, pensaba en la cabeza de los jugadores, ¿no?, cómo se prepararon, cómo Uf. entrenan, lo que dejan y sin embargo puede salir mal a veces. Uh -huh. entonces. Eh, en algún otro que otro programa hemos hablado de la mentalidad de crecimiento, sí. esto de que me puedo adaptar a los cambios, de que puedo quizás transitar la incomodidad, pero bueno, ver las cosas desde otro lugar o una mentalidad fija, ¿no? Uh -huh. Viste que soy fracasado, viste que no puedo lograrlo. Claro, quedarme con eso. Y me quedo ahí, ¿no? Estancado como si fuera una rueda cuadrada, uh -huh. ¿no? Como que va todo así lento. Y mm, empezar a trabajar desde la teoría del observador, que es algo que se propone desde el coaching, es que no solamente yo tengo que cambiar eh, la acción, ¿Sí? Si yo soy un observador y cambio mi acción, tengo un resultado distinto. Uh -huh. Pero si yo empiezo a transformar la manera en la que estoy viendo las cosas, o sea, la mentalidad de crecimiento, esta mentalidad de que me puedo adaptar, que quizás no soy tan duro conmigo mismo, uh -huh. ¿no? Porque esto de invertí tiempo, invertí ganas, invertí tantas le cosas. Le puse todo. Le puse todo y de repente no salió. Acá está un poquito de, de la teoría del observador, ¿no? Uh -huh. Esto de que puede haber un aprendizaje de primer orden en donde siempre quizás me voy a quedar cambiando acción-resultado, acción-resultado. Pero si yo me voy un poquito más profundo y cambio mi observador, me puedo adaptar, soy más amable conmigo mismo, ¿no? Puedo tener palabras de aliento, quizás. Uh -huh. ¿Viste cuántas veces nos ha pasado de que decís es lo mejor que podía pasar? Ahora me doy cuenta de que mejor sí. que no se dio. Mejor que no salió lo... Porque había otra cosa mejor, ¿no? ¿Cuántas veces...? A veces nos decimos esto de, menos, de la que me salvé. Claro, si sucede, De, la que, me, de que la que me salvé, bien, entonces, claro esto de, de empezar a transitar estos cambios, ¿no? En, en, a lo largo de todo este año hemos hablado del observador, de desafiar las creencias, de trabajar el lenguaje, de incorporar las preguntas, ¿no? Los siempre, los nunca, los cuándo, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Entonces creo que para este, para este programa queríamos hacer esto, ¿no? De cómo transitamos estas situaciones que no esperamos. ¿Desde un lugar o desde el otro? Esa sería como la, la pregunta. Perfecto. Entonces, pensar en qué tipo de mentalidad tenemos. Uh -huh. Ahí te propone, viste, esa pregunta. Tengo una mentalidad fija. ¿Cómo me doy cuenta? De ¿Qué pensamientos hay? Predominan en una mentalidad fija, por ejemplo. Siempre ¿vale? iguales, siempre el fracaso. Ajá. No hay otra posibilidad. Me quedo no con otra eso forma. Que sucedió siempre con la versión no... negativa. Siempre la versión negativa, Ajá. ¿no? Como me quedo ahí, no puedo salir, está todo mal, ¿no? El lenguaje que acompaña esta mentalidad. Uh -huh. Pero sí podemos tener una mentalidad mucho más positiva, mucho más de crecer. Que positiva no quiere decir negar la realidad. Claro. Porque mucha gente dice, no, no, yo soy patológicamente positiva. Veo en todo <risa> algo bueno. No siempre hay algo bueno en todo, pero Tiene sí... Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque por ahí ese optimismo eh, nos cega de alguna manera para realmente poder tener sí, un análisis realidad. objetivo de... Exacto. ¿Por qué fracasé? ¿Por qué no me salió como yo quería? Y en algún momento hablamos de aliados y boicoteadores, ¿no? Sí. Estoy siempre es en el aliado, esto que dale, vos podés, mirá que sos recopado... Hay detalles que el boicoteador me dice, mm, Ale, presta atención, mm, quizás no es por acá. Entonces, en este equilibrio ¿no? que dice Clary, es poder entender que si voy al 100% me pierdo de detalles. Pero si estoy en el boicoteador todo el tiempo, uh -huh. bueno, me estanco. Y lo opuesto en, es la mentalidad de crecimiento. Uh -huh. Esta mentalidad de crecimiento, ¿no? Me gusta la segunda pregunta que propones ahí, Ale. ¿Te animás a ver el lado positivo de las cosas? Porque hay veces que te da miedo hasta que te salga bien, ¿viste? Sí. Sí, sí. Y si miedo me sale bien. La es gente que tiene mayor éxito. ¿Y quién voy a estar siendo si no soy la que me quejo? ¿Quién voy a estar siendo yo uh -huh. si no soy la que siempre está conectada con el fracaso? En, en Instagram habíamos uh -huh. hecho había hecho una encuesta en donde decía ¿Estás preparado para brillar? Y la mayoría de la gente puso que mmm, mm. no, era así. ¿Por mmm, no. qué no? Que, que, que nos eh, sentimos cómodos en esa zona de malestar donde todo es queja y donde todo es. Sí. Porque de cierta manera nos gusta dar lástima. ¿Será? No sé. Nos o, como ¿O victimizarnos? Sí, porque también cambiar implica energía Ajá. que hay que sostener, ¿no? Implica, bueno, estar consciente de lo que me pasa, de mi cuerpo, de lo que siento, y yo creo que va mucho por ahí. ¿Quién voy a estar siendo cuando no sea la que se queja? Uh -huh. Claro, ¿implica? Mucho miedo a lo desconocido? Yo creo que sí. Hay una, una frasecita de la hija de Mandela o un texto que dice, uh -huh. nuestro miedo más profundo no es a nuestra oscuridad, sino a nuestra luz. Sí. Y vos decís, ¿y si soy exitoso, lo que para cada uno es exitoso, y si soy... Fuerte, potente... Y, ¿Y si soy para... feliz, Y fíjate? si soy feliz, ¿qué va a pasar si soy feliz? ¿Qué pasa soy feliz? Ale, recién eh, Clary te preguntaba de las expectativas. ¿Está mal no tener expectativas sobre las situaciones? Porque yo considero que a veces eh, suma porque te evita que el golpe, si es negativo, el fracaso uh -huh, sea tan duro. Peor. Yo creo que depende la situación y depende el área, depende la circunstancia. Porque por ahí la, la expectativa... Sería como una esperanza, uh -huh. que vos decís, bueno, en este proyecto, en esto que quiero conseguir, inclusive hasta con alguna persona o algo que yo quiero internamente no sentir. A mí me parece que puede ser un buen norte. Pero Para te... proyectar. Y sí, porque Está. si no es como, bueno, me pasa la vida sin un norte, una dirección. Pero creo que hay que agregarle el tener la flexibilidad uh -huh. de que muchas veces, y en algunos casos, en algunas áreas, quizás el no tener expectativas como, bueno, hoy día a día, disfruta el proceso se puede dar esto, se puede dar lo otro uh -huh. no yeah. sé, ¿cómo? No es tan duro el golpe quizás está bueno tratar estos temas a ver, estamos en época de mundial por ahí está bueno quizás asociarlo a ese partido que no se dio como yo quería pero también llegando a fin de año, donde uno empieza a poner en la balanza esos proyectos, sí. eh, eh, eso que queríamos que se dé antes de que termine el año, viste como si la línea del tiempo fuese que termina el año se sí, acaba la vida y no, sí, sí, el tiempo sí. sigue chicos, el calendario está porque está ahí de alguna manera teníamos que organizarlo, no es igual eh, sigue eh, así. tal cual en enero vamos a seguir <risa> claro, vivos y poder claro. seguir adelante con tus proyectos no pero bueno uno suele promediar y hacer esa balanza de fin de año donde si sí. no logré concretar eso que yo quería medio que se me viene el mundo abajo y no aprovecho quizás eso que dejó para crecer para claro decir bueno sí. tomarlo como un aprendizaje quizás no y eso es, es una mentalidad de crecimiento uh -huh. ¿No? Que recién me preguntabas qué, pi qué pienso o, o, o cómo piensa una, una persona que tiene mentalidad de crecimiento. Que todos son oportunidades uh -huh. y que en, si no se da ahora no quiere decir que no se después. Claro, esa es la palabra, oportunidad. ¿Sí? Esta oportunidad que también me, me empiezo a dar conmigo, conmigo mismo. ¿Tips para adaptarnos a los cambios que nos propones, Ale? Ay, aceptar que nada, nada permanece. O sea, qué que, difícil es que, eso. Ay, qué feo. Uf. Ay, qué fuerte. Porque <risa> la verdad que um, es parte de la vida, ¿no? Generalmente en el consultorio o en los talleres es como que cuando estamos bien ya estamos sufriendo porque eso ya se va a ir. Ay, sí. Y cuando estamos mal ya estás sufriendo porque ¿cuándo vas a estar bien? Entonces nunca estamos Uh -huh. sí. Entendiendo que lo bueno eh, me potencia, me abre posibilidades y lo por ahí no tan bueno también. Vivir un poquito más el presente, el presente. podría ser. Exacto. Adoptar puntos de vista ajenos. Como sí. nos cuesta, ¿eh? Ay, que, que. ¿Y depende de quién? Qué cabeza dura que somos. ¿Sí? sí. De mi mamá. Ah, <risa> es la que Pero es que es común. <risa> que de a de las madres ¿Cómo es cuesta común? que los demás sí. nos vengan a, a dar su punto de vista? ¿qué? Viene tan bien a veces. Claro. No, vienen como... a, a mostrar cosas que nosotros no somos capaces de ver. Respeto tu postura equivocada. ¿viste? Claro, <risa> claro, <risa> claro. Queremos a todas las madres, sépanlo. Y también esto de, de que se ven constelaciones me envío de honrar lo anterior, ¿no? Porque sí. tienen más años que nosotros. Uh -huh. Y vos decís, bueno, puedo no estar de acuerdo, pero honro lo que el otro me dice. sí Y fluye, ¿viste? Obvio. distinto uh -huh. Algo importante, por lo menos que a mí me ayudó un montón y que quería compartirlo, era cooperar incondicionalmente con lo inevitable. ¿Cómo es que eso? eso? Cuando uno, esto, cuando uno quiere que las cosas sean como uno quiere, cuando uno quiere y quizás no es a veces cooperar aceptando, ¿no? Decir, bueno, a ver, en este momento no puede ser así. Uh -huh. Es como ah, cooperar con la situación, sino es como que lo que resiste es persiste. Sí. Uh -huh. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, no sea y persiste, persiste. Decir, ¿cuánto me va a durar? Claro. Quizás... ¿Cuánta fuerza voy a hacer? Ah, y, y aparte es desgastante físicamente, ¿no? Que sí. vos decís, che, me duele la cabeza, me duele la panza, no tengo energía, bueno revisemos si estamos resistiendo una situación que quizás no se puede cambiar. Claro, no es, re, no es como resignarse, sino aceptar. Aceptar. Fluir, y es distinto. Cual. Y está bueno lo que traes, Clary, porque aceptar no quiere decir, ah, bueno, tiro la toazo, ¿no? Claro. Cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Y por último, ser flexible y, amante con nosotros, a, y amables con nosotros mismos. Sí. O sea, no nos demos tan duro, que hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. A veces somos nuestros peores, bolsoteadores sí. y enemigos. Somos muy críticos con nosotros. Sí. Somos muy críticos. Y por último... Eh, esta frase de que lo único que permanece, ¿no?, eh, o lo único que es permanente es el cambio. Uh -huh. Tal cual. Y creo que transitar sí. con la vida, ¿no?, esto de cooperar con lo inevitable, que quizás hay momentos que estamos más activos o menos activos o más, no sé, procrastinadores, siempre buscarle el lado positivo. A veces las palabras generan realidad y no estoy procrastinador y estoy descansando. Uh -huh. Ahí está. Se los dejamos ahí, ah, bueno, ahí picando para... Para, para tomar nota de esos tips Por ahí en una agendita, un cuaderno Que uses en lo cotidiano sí. para tu laburo y demás Bueno, anotarte quizás esta frase Lo único constante en la vida es el cambio Y esos tips que dimos por ahí Darle lugar a la opinión ajena A lo, a lo, a lo que venga como de manera constructiva no Seguramente. A esos puntos de vista que pueden servir Para cambiar actitudes que nosotros no somos capaces de ver Y tomar todo como un aprendizaje eso, eso es lo importante y la, la conclusión, quizás, de lo que hemos charlado hoy. Claro vale. que sí, así que gracias por la oportunidad. No, Excelente, oh, vale, buenísimo.